¿Me permite que te cuente una historia? Bien. Érase una vez, en un lugar cercano, Madrid, durante un fin de semana del mes de enero, a Nodomini, un noble caballero maestro de brillantemente e iluminado corazón decidió convocar en su castillo a todas las damas y caballeros del reino que tuvieran como misión especial el hacer una formación con magia. El pasar de cursos aburridos con alumnos que solamente eh, cogen temarios a talleres donde los asistentes se convierten en participantes y al salir del mismo se llevan una experiencia vital, vital del 100%. De nombre don Miguel Ángel Romero, eh, pudo compartir con aquellos asistentes todo su legado, toda su sabiduría, todo su buen hacer y a través de juegos, dinámicas, fábulas, anécdotas dinámicas de autor eh, demostrar en propia experiencia, en las propias carnes que una formación, un aprendizaje menos costoso, más eficaz, más fácil y más divertido es posible Así, los que fueron a ese taller pudieron comprobar que una formación con fondo y forma es allí te lo has imaginado, ¿verdad? bien, pues yo te recomiendo de verdad que en la próxima convocatoria que Miguel Ángel Romero haga de Dinámicas de Autor no te lo puedes perder y en palabras de mi paisano Jesús Endobrique, Ubrique porque es impresionante muchísimas gracias